Hola, este es el último video introductorio antes de partir haciendo las certificaciones de la empresa. Aquí hoy quiero mostrar cuáles son las opciones que tenemos para poder realizar la certificación usando LibreT. Esta opción que está acá, bueno, en la aplicación oficial la encuentran en el menú de aplicación, opción de certificación. Y esto lo lleva a esta página en donde encontrarán eh, las cuatro etapas que tienen que ver con el proceso de certificación el impuesto interno definido que son estas cuatro etapas las que deben ser completadas para poder pasar el proceso la primera etapa es la que tiene que ver con el set de pruebas ya, estos son los archivos que entregan impuestos internos que nosotros ya tenemos ordenados y separados y debemos construir los archivos a partir los archivo de XML a partir de esos sets ya, a través de esta herramientas se puede generar la emisión de los SET acá se cargan los archivos que antes generamos se puede generar el libro de venta, el libro de compra en realidad aquí nos lleva a la opción correspondiente dentro de las utilidades el libro de, guía de despacho también nos lleva a la opción correspondiente dentro de las utilidades o se puede generar todo lo que tiene que ver con boletas que lo explicaremos en su momento ¿Ya? esa es la primera etapa la segunda etapa que es la etapa de simulación acá se nos pide que generemos eh, un documento eh, un archivo XML que contenga varios documentos que son de la operación real del contribuyente. ¿ya? Para eso vamos a utilizar el archivo simulación.json que mencionamos en otro video, en donde ya están creados los casos y eh, con esos casos generamos el archivo XML real que vamos a enviar a impuestos Interno a través de la utilidad que genera XML de envío de T. La tercera etapa es la etapa de intercambio. Aquí tenemos que subir el archivo que bajamos desde impuestos de Interno y con esto descargamos la respuesta. Y la cuarta etapa es la que dedico con la muestra impresa, que nuevamente utilizando la utilidad de generación de muestra impresa vamos a poder generar los PDF a partir de los XML de nuestros documentos. Esas son las cuatro etapas que debemos pasar y obviamente eh, los videos van a comenzar por la primera que es la etapa 1. Muchas gracias.